Nos acompaña y vamos a conversar con la diputada guipuzcoana de Unidas. ¿Podemos? Pilar Garrido, ¿qué tal? Egunon. Egunón, buenos días. Cosas, todos coinciden en que urge que haya un gobierno que no esté en funciones, pero ¿cómo es de optimista nuestra invitada? ¿Se precipitará todo antes de Reyes o habrá que esperar a después? ¿Qué ¿Tienes? le parece lo, lo más lógico, señora Garrido? Bueno, pues es una incógnita, ¿no? Todos estamos a, a la espera y cuanto antes sea, pues mejor, ¿no? Porque la paciencia, ¿no? Pues bueno, pues, pues ahí está, pero, pero se agota. Pero en todo caso, lo que decimos, ¿no? Hay que ser prudentes, lo importante es que consigamos un buen acuerdo para la ciudadanía, que, que sea un gobierno progresista, pero también fuerte y estable, y en ese sentido, pues bueno, una semana adelante, una atrás, ya que hemos esperado tanto, pues bueno, no pasa nada. Sí, eh, pero es que lo que no tenía demasiado sentido es esa especie de, de urgencia, ¿no? Tiene que ser antes de fin de año, tiene que ser antes de Reyes. Bueno, pues eh, si fuera eh, en la semana inmediatamente después de Reyes, tampoco pasaría nada, por ejemplo. No, la verdad es que no pasaría nada. Yo creo que tiene que ver un poco con, ¿no? Ciertos niveles de ansiedad, ¿no? Para, para tener finalmente ese, ese gobierno, ¿no? Que anhela mucha, mucha gente para, para tomar decisiones, sobre todo, ¿no? Y para, para poner en marcha medidas. Pero, como tú dices, semana arriba, semana abajo, pues bueno, que sea un buen acuerdo y que llegue. Uh -huh. eh, ¿Cree que eh, Esquerra está por la labor? Porque parece que es eh, casi cuestión de relato, ¿no? de encontrar el momento de, de que el apoyo o facilitar la investidura de Pedro Sánchez para Esquerra no, no sea muy duro, de cara sobre todo a, a su propia parroquia. Bueno, entra dentro de, yo creo, de lo habitual, ¿no? Entre las fuerzas políticas, eh, cada una de ellas, en este caso Esquerra, tiene que, que buscar el momento más oportuno y también, pues bueno, llevar a cabo sus negociaciones. Eh, lo bueno de estas negociaciones es que yo creo que están siendo, bueno, pues eh, bastante prudentes, sin airearlas demasiado en los medios públicos y eso es una buena señal. Parece que, que están trabajando con cierta honestidad, buscando el... El acuerdo y yo creo que bueno, que eso es lo importante. Uh -huh. Y ustedes eh, también están eh, apoyando o trabajando porque eh, trascendía hace un par de días que, que Pablo Iglesias también había participado de alguna manera en la negociación. Bueno lo que hemos dicho es que en este caso es no el candidato a, a presidente de gobierno y el partido socialista quien tiene no la, la no el liderazgo digamos de esta de esta negociación y que de que lleve también a no la responsabilidad de que llegue a, a buen puerto. Eh, también hemos dicho que en la medida en la que no se pueda pues se ayudará y en este caso pues yo creo que que Pablo Iglesias siempre ha estado ahí para, para echar una mano y para ayudar en la medida de lo posible, pero bueno en entonces caso, vuelvo a repetir, la responsabilidad y el liderazgo le corresponde al, al candidato a presidente de gobierno. Uh -huh. eh, claro, eh, los de Esquerra digamos que son los votos eh, definitivos, pero hacen falta más. Eh, ¿Todos los demás serán por hechos? Bueno yo creo que en principio casi diría que sí con cierta prudencia ¿no? Yo creo que el escollo está en en esquerra en, en buscar ¿no? su, su abstención para que salga adelante la investidura y también desde luego pues bueno no hay que descuidar ¿no? al resto de fuerzas políticas que, que son necesarias para, para conformar ese o para que salga adelante esa, esa investidura ¿no? Entonces en este caso me imagino que una vez ya salvado el escollo mayor, pues volverán a prestar la atención al resto de las fuerzas políticas. ¿Y qué se le puede ofrecer a, a Esquerra para que facilite la investidura? bien Eso ya está entre entre las dos fuerzas políticas. Me imagino que, que ya hemos visto ¿no? que, que Esquerra pone encima de la mesa, sobre todo, no todo lo que tiene que ver con eh, la búsqueda de una salida democrática al conflicto de Cataluña. Parece que el Partido Socialista también no está buscando la manera de, de llegar a ese acuerdo y yo creo que que ahí está un poco el de la cuestión, ¿no? eh, cómo, cómo conseguir ¿no? eh, pues bueno, plantear una salida democrática a un conflicto que ya todos han asumido que es un conflicto político y que lleva mucho mucho tiempo ahí atascado, no diría casi solidificado y por lo tanto, bueno, esperemos que, que busquen esa salida democrática. Bueno, y si sale adelante, el otro ya está, decir el, el pacto fundamental entre las dos principales fuerzas, eso está ya hecho. Bueno, estamos en ello. Eh, está muy avanzado y se está negociando eh, el programa fundamentalmente. Yo creo que va a ser eh, finalmente pues bueno, un, un catálogo de, de medidas que, que van a ser muy beneficiosas para la ciudadanía. No está ultimado al 100%, pero bueno, está muy muy adelantado y seguimos en ello ya para, para cerrar ese, ese, ese programa, ¿no? que es el que, el que dará a luz verde a, a ese Gobierno. Bueno, eh, lo vivido en, en el verano supongo que, que les ha ayudado, ¿no? les ha servido de aprendizaje. Yo creo que a todas nos ha servido de aprendizaje, ¿no? Eh, hemos ganado mucho en, en saber esperar, en tener paciencia, en prudencia, en, en no echar ¿no? las campanas al vuelo, sino que hasta que todo no esté cerrado eh, y esté, digamos, casi votado, diría, pues bueno, no hay nada, nada hecho en ese sentido, pues sí, es un, un aprendizaje, sobre todo en los niveles de paciencia que, que hemos desarrollado. Eh, casi les está viniendo bien que el foco esté puesto en la otra mesa de, de negociación, ¿no? En, en la que hemos venido comentando con, con Esquerra, porque eso les quita también presión y supongo que pueden negociar más tranquilamente. Sí, no tiene... Quizás, eh, en ese sentido, mucho que ver con, con la llamada legislatura fallida, o investidura fallida, ¿no? En el sentido de que, bueno, es verdad que estar fuera de los focos y no tener esa presión encima te permite de una manera, pues bueno, pues eso, con más tranquilidad pues eh, discutir el programa eh, con tiempo, con sensatez y, bueno, y buscar la, la mejor salida, que es lo que queremos, ¿no?, conformar ese gobierno con medidas que, que siempre hemos defendido. Entonces, pues bueno, sí es verdad que ayuda a estar fuera de los focos. Uh -huh. eh con medidas y también eh, inevitablemente se, se va a hablar, no sé si, si eso estará avanzado, de, de nombres. Eh, sí, también, claro, hay que hablar de, siempre lo hemos dicho, que no, hablábamos en su momento de, de sacar adelante un gobierno desde el punto de vista progresista, integral, no. decíamos, yo creo que utilizábamos esa palabra para decir que, bueno, por un lado programa está claro y medidas que queden sentido a ese a ese programa, pero luego también hay que pensar la estructura de gobierno, por supuesto, las dos cosas. Uh -huh. y, y eso lo tienen avanzado, está ya hecho, ya sé que no me lo puede decir y, y además lo, lo respeto y hasta yo creo que, que viene bien no, que se mantenga la, la discreción, sí. pero eso está también avanzado porque la otra vez, eh, por lo menos de cara hacia afuera, se supone que fue el gran obstáculo, ¿no? Lo de los nombres también y, y lo del de número y de, de responsabilidades a las que se aspiraba. ¿Eso está más o menos atado ahora mismo? Sí, también igual que pasa con, te decía, con el programa. Yo creo que está bastante avanzado, que se está haciendo, ¿no? Pues bueno, pues eso con, con prudencia, con tranquilidad, fuera de los focos. Y yo creo que eso es bueno para para todas. O sea que esperemos que se quede ahí y bueno que sigan trabajando las dos fuerzas políticas que están liderando este este trabajo y que bueno que sea una buena un buen gobierno. Uh -huh. eh, y se podrá encontrar el equilibrio suficiente como para que sea un gobierno progresista, pero al mismo tiempo que, que no asuste, por ejemplo, a Europa yo creo que se pueden conseguir ambas ambas cosas, ¿no? En ese sentido yo creo que ahí está el ejemplo, yo creo del, del acuerdo presupuestario, ¿no? Que hicimos el Partido Socialista y Unidas Podemos y bueno, yo creo que contenía medidas importantes y medidas sensatas. Muchas de las cosas que, que queremos poner encima de la mesa, pues bueno, ya están aplicándose en otros países de, de Europa con lo cual tampoco creo que, que estemos eh, pidiendo nada nada que pueda asustar. Otra cosa es que bueno, determinadas eh, vamos a decir, determinadas eh, élites, no, tanto políticas como económicas, quieran hacer mucho ruido y, y bueno, ponerle calificativos que están fuera fuera de lugar. Yo creo que, que estamos hablando de recuperar algunos de los derechos sociales perdidos, de fortalecer las libertades de los ciudadanos y de las ciudadanas, por lo tanto no es nada que, que pueda asustar. ¿no? Pero ustedes también parece que tienen asumido que algo va ...van a tener que, re, eh, que rebajar la intensidad de, de sus aspiraciones... Bueno, estamos en un gobierno de coalición y seríamos no un poco inocentes eh, más todavía si pensáramos que podemos sacar adelante el 100% de nuestro programa. Eso lo podremos hacer eh, quizás algún día pues si llegamos a tener ¿no? la mayoría de gobierno, conformar un gobierno en solitario o liderar nosotros con la mayoría ese gobierno. Ahora estamos en, en minoría y, por lo tanto, se trata de, de arrancar al Partido Socialista pues bueno, aquellas medidas que queremos que, que son ¿no? fundamentales no para mejorar mejorar la, la calidad de, de vida de, de la gente, entonces, bueno, también somos conscientes de, de la fuerza que nos han otorgado los, los ciudadanos y las ciudadanas, y en ese sentido, pues, bueno, hay que respetarlo. Comprende que haya quien vea que, que se está moderando, ¿no?, de alguna manera, o que llamen la atención algunos posicionamientos, fíjese, lo que lo comentábamos antes, ¿no?, eh, la valoración del, del discurso de, del rey casi chocaba, ¿no?, que, que no fueran directamente muy críticos, o nada críticos incluso bien, no, no, sí bueno, ahí todo puede ser o más o menos crítico, lo importante más allá de bueno pues determinadas intervenciones que, que pueden ser más o menos vistosas o pueden agradar más yo creo que el trabajo fundamental y es en el que estamos en, es en, ¿no? en llevar a cabo eh, un gobierno y un programa no con medidas importantes y ahí es donde se va a ver realmente el trabajo que, que, ha, que ha venido haciendo y que está haciendo ahora mismo Unidas Podemos, yo creo que va a ser un buen programa, un programa con medidas importantes, con temas que, que, bueno, que hemos estado peleando durante mucho tiempo y ha habido una resistencia que salgan adelante, pero como digo, no son medidas que vayan a asustar a nadie, sino que estamos hablando de recuperar derechos sociales y de fortalecer las libertades públicas. Sí, pero eh, eso les quita libertad digo, de cara a, a manifestarse en, en algo tan claro y sobre lo que hay tantos precedentes como el discurso del rey. Eh, hasta ahora no les había gustado, siempre la habían encontrado peros al discurso del rey. Eh, esta es la primera vez eh, que se vieron elementos positivos por parte de, de Unidas Podemos o por lo menos de Podemos, porque eh, Pablo Chenique fue el portavoz. Sí, en este caso yo creo que, que sí que no, hombre, lo que realmente vino a decir Echenique es que bueno, pues que había habido no un, en las palabras de, del monarca, pues bueno, algo más de menos estridencia y un poco más de, de bueno de tranquilidad. Entonces en ese sentido, pues bueno, se valoraba positivamente. Pero hasta ahí podemos leer. Quiero decir que no se trata tampoco de, de que hayamos eh, cambiado de opinión, sino simplemente de, no de hacer un comentario a, a un discurso del rey, que bueno, que es más o menos importante, pero como de, vuelvo a repetir, no creo que sea lo que vaya a sacar a los ciudadanos y a las ciudadanas de sus condiciones o mejorar sus condiciones de vida. O sea que no se han yo hecho, creo que no hay que perder de vista lo importante. No se han hecho monárquicos de repente. No, no, no. no. Y, y, y lo último, aunque no sea directamente eh, su negociado, también podemos en Euskadi eh, va a propiciar esta misma mañana que salgan adelante los presupuestos del Gobierno Vasco. ¿qué le parece? Bien, pues bueno, se ha hecho un, un acuerdo, un acuerdo donde, bueno, pues se han puesto encima de la mesa también medidas eh, eh, importantes de, de mejora y, bueno, pues eh, al final también es importante que, que el País Vasco Euskadi tenga, tenga unos, unos presupuestos que, que son un poquito mejor de los que hubieran sido, ¿no?, unos presupuestos prorrogados o unos presupuestos, ¿no?, con las carencias que, que hemos denunciado. Eso no quita que, bueno, que todavía queda mucho trabajo por hacer, que en Euskadi, ¿no?, el Cargín Podemos tiene que, que seguir peleando para ser una verdadera alternativa y, y poner encima de la mesa unos verdaderos presupuestos sociales que todavía estos están muy, muy lejanos de serlo. Pues, eh, Pilar Garrido, seguiremos charlando. Muchísimas gracias y hasta pronto. Vale, gracias a vosotros. Agur.